Estrenó en el Festival de Cine en 2011, la sección Cine Mira, y después en salas en noviembre creo que fue. Eh, ya han pasado tres años de eso y, y queda un poco lejos, pero bueno, nos costó mucho hacer la película, nos costó mucho mmm, conseguir toda la información, conseguir los recursos, conseguir darle una forma que no fuera... Que, que, nos, que siguiera manteniendo el interés y el rigor pero que al mismo tiempo fuera algo ameno de ver a su manera eh, en una historia que dura en la historia dura cuatro años una, en la clandestinidad, lo cual quiere decir que todo el rato está cambiando no podíamos explicar todos esos cambios que iban aconteciendo y tuvimos, tuvimos la ayuda de una guionista inglesa que consiguió mediante una estratagema de una historia de ficción, eh, resumir la historia para contar los puntos más importantes y no contarla cronológicamente, que hubiera sido un suicidio. No, no hubiéramos hecho una película de hora y media ni queriendo, era imposible. Eh, más o menos he resumido eh, un poco mucho, eh, ¿no? Eh, no, no eh, Juan Carlos Jiménez de Adelasturi es historiador, él escribió el libro Vascos en la Segunda Guerra Mundial, La Red Comete en el País Vasco y eso ha sido nuestra Biblia a la hora de hacer la película. Partimos de ahí, de los contactos que él nos iba facilitando y luego bueno, pues fuimos investigando en otros países, pero él es de nosotros el que más sabe sobre la historia. Yo no que están aquí, que son bastante jóvenes, que les sonará como a nosotros cuando nos contaban la guerra civil, <risa> que Europa estaba ocupada por los nazis, Francia estaba ocupada por los nazis y dividida con una frontera interior en dos partes, que era igual que, un, que si fuesen dos países diferentes. Entonces, para evacuar a la gente había que pasar por toda Francia, había que venir primero de, de Bélgica, pasar una frontera, luego pasar a, a Francia y luego llegar aquí y de aquí pasar otra vez a otra frontera, para porque la España franquista era aliada de, de los eh, nazis, y intentar llegar a, a Gibraltar para ser evacuados a, aquí en el mapa, lo veis un poquitín muy esquemático, pero lo podéis ver. Entonces, quiero decir que ese es un tema que hay que tener bien claro, ¿no? la Europa ocupada y los aviadores que en las excursiones, incursiones contra Alemania eran derribados a la ida o a la vuelta caían muchas veces en Holanda, en Bélgica o en Francia eran recuperadas por la resistencia y había que encaminarlos hacia aquí para pasar la frontera ¿Quién podía pasar la frontera o quién le podía ayudar al pasar la frontera? Pues los servicios secretos eh, aliados que eran eh, los británicos y los norteamericanos eh, ayudaban y financiaban, claro está... Pero los especialistas son, en realidad son trabajadores especializados en el paso de la frontera y esos los únicos que eran eran los contrabandistas, no había otros. Entonces esos servicios aliados tenían que recurrir a los especialistas vascos de la zona de los dos lados y eso es lo que hicieron. Y entonces es una historia que es interesante desde el punto de vista, eh, bueno, de la historia objetiva, pero también, por así decirlo, anecdótica y luego por... El, el tema material de que estaba un poco centrado la etapa final en el país, en la Muga en la Muga sobre todo el vidaso por las montañas de Navarra y en ese contexto pues San Sebastián ocupaba un papel bastante importante porque los servicios de las embajadas se citaban en, en San Sebastián recogían aquí muchas veces a los aviadores que se escapaban y luego también había una serie de gente eh, que estaba aquí en, en Donosti que colaboraba directamente con la red, como era Lizarriturri, por ejemplo, que estaba en el dice, consulado belga. Eh, bueno, estaba Quintana y otros más que Tomás Anabitarte, que era Hernani. Y, y que colaboraban estrechamente con los servicios aliados. Por eso eso es, eso es lo interesante, un poco el paso de la MUGA.